Hola qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, bienvenidos a esta unboxing de la Huawei MatePad 10.4, el modelo anterior, el modelo del año pasado, que ya no tiene, obviamente, ya lo sabéis todos, eh, hay miles de reseñas de este equipo, eh, no tiene eh, los servicios de Google pero sí trae cuestiones muy curiosas. Y una de las razones por las que quería probar este, este equipo, un equipo económico de menos de 340 euros, modelo de 128 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM, modelo solo Wi-Fi. No tenían, no tenían otro, pero bueno, este es el que me, amablemente me han, me han cedido, me han otorgado, me han... Eh, dado para, para reseñar, modelo que probablemente ponga en sorteo haga una especie de rifa en vidas en red pues es el que me ha tocado eh, analizar y de verdad que tenía muchas ganas de probar este equipo eh, al que algunos llaman el iPad de Huawei bueno, para mí el iPad de Huawei es el MatePad 11, el modelo más potente modelo que viene con más RAM, eh, que creo que lleva incluido el, el, el, el lápiz óptico. Eh, la experiencia del empaquetado, muy buena, buena calidad, buena construcción. Y ahora veremos pues, que el equipo como tal pues, es un equipo con plástico, pero muy buenos acabados, no cruje. Y una de las cosas que más me ha gustado es... Las cámaras, buenas cámaras y la pantalla. Muy buena calidad de la pantalla. Y el sonido, esto lo diré luego, el sonido me ha parecido espectacular. Cuatro altavoces que suenan de maravilla. En un, en un equipo de este precio, encontrar altavoces y pantalla que suenen tan bien es una rareza. Eh, también me ha parecido pues, muy interesante la respuesta del equipo, obviamente esto no es un iPad Pro, esto no es un S8 Ultra con un Snapdragon de los ultra potentes, pero todo va fluido, todo va bien, es fácil de manejar, es cómoda de manejar, eh, muy fluido todo, muy muy bien. Bueno, el arranque rápido... Eh, es curioso que cuando vas a iniciarlo te salen idiomas rarísimos sospecho que este equipo pues tiene mucha repercusión ahí veis el logo de Harmony OS mucha repercusión en zonas de Eurasia Asia pues todos esos países pues yo creo que tienen bastante repercusión Harmony OS basado en la versión de Huawei después de la guerra económica después de las acusaciones de robo de patentes, robo de tecnología, pues eh, han presionado a, a Google para que se desmarque y bueno, eh, ellos han desarrollado su propio sistema, que es un Android, porque además puedes instalar, que lo vamos a ver luego, otros repositorios, otras tiendas de aplicaciones eh, que funcionan perfectamente. La respuesta táctil, muy muy buena. Ahí veis todos esos idiomas cuyos alfabetos eh, ignoro completamente de cuáles son y de dónde vienen, pero mirad rapidez, fluidez y una experiencia muy pulida que en una tablet de ese equipo, de, esas, de ese precio pues me parece asombroso ¿Cuál es mi interés en este equipo? Pues mi interés es probarlo, porque para mí la gran, la gran pregunta es ¿Una tablet de este precio puede darme Puede servirme en mi día a día. Pensad que a mi tablet Android principal es la S8 Ultra. Tablet con la que estoy contento. No, inmensamente contento. No solo por el hardware, sino también por la capa de Samsung y todas las herramientas que Samsung ofrece. Aquí Huawei también ha hecho los deberes. Aquí también Huawei ha creado herramientas específicas para esta tablet. Aquí Huawei también, por ejemplo, que es plenamente consciente de, del tremendísimo golpe que ha supuesto que le quiten de un plumazo pues, todas esas aplicaciones, pues ellos han sabido eh, crear su propia tienda de aplicaciones, que es la Huawei App Gallery, eh, con muchísimo contenido. Por cierto, habéis visto, acabáis de ver, eh, el desbloqueo por reconocimiento de cara. Mi iPad Mini no tiene reconocimiento de cara, y aquí funciona de maravilla. El desbloqueo no tiene lector de huella, pero el desbloqueo por cara es muy bueno. Eh, tiene un motor de búsqueda, Petal Search, pero también tiene Petal Maps, que es un motor de búsqueda propio de, de mapas propio. Una especie de Google Maps idéntico. Muy, muy bien conseguido. Es decir, obviamente, para esto para a, a Huawei le ha, le ha supuesto un trabajo de desarrollo extra. Pero lo han hecho, lo han hecho. Y además, la tablet viene con un montón de herramientas preinstaladas. Desde editores de vídeo, herramientas para tomar notas, clientes de correo, grabación de audio, eh, su navegador, su reproductor de música, su lector de libros. Es decir, en ese sentido, la tablet viene ya con software que te va a permitir usarlo sin tener que partirte la cabeza buscando en las tiendas de aplicaciones, pues, pues otros, otros APK, otras aplicaciones. A nivel de personalización, pues muy bonito. Eh, esa pantalla que se ve tan bien y una tablet que, se, que es tan ligera, pues hace que todo se vea de maravilla. Eh, el sonido suena muy bien. La carga va muy bien, la autonomía de batería va muy bien, en fin, la experiencia es redonda. De hecho, tuve la desgracia de que el equipo se me cayera, pegara un, un buen golpe y ni si ha inmutado, así que ya, sí, de manera involuntaria le he hecho el test de caída. Aquí veis la tienda de aplicaciones de la App Gallery, aplicaciones recomendadas, luego en otro clip de vídeo más adelante os voy a enseñar, la cantidad de aplicaciones que hay solo en la Huawei App Gallery. ¿Se echan de menos aplicaciones? Sí. Eh, pero, ¿hay una cantidad de aplicaciones? Por ejemplo, luego lo voy a enseñar, ¿no? La aplicación de Carrefour, que es un, un centro comercial de, que hay aquí en España, que principalmente es de alimentación, pero también tienen tecnología, ropa, tienen un poco de todo, pues tiene su, su propia app de mi Carrefour, o la de Vodafone TV, que yo utilizo para ver la, el paquete de televisión que tengo contratado con Vodafone, pues también lo tiene. O sea que hay mucho software preinstalado, la respuesta táctil del teclado eh, me gusta, lo que no me gusta tanto es que al ser una tablet muy pensada para para que se vea en horizontal, eh, en horizontal es muy ancha, es muy modo portátil... Por un lado está bien porque realmente para navegación es ideal ese tamaño. La carga de páginas, ya veis, y la página de vidasenred.com es tremenda. Pues la carga de páginas es fantástica, muy rápida. El desplazamiento por la pantalla es muy bueno. Este vídeo que está embebido en mi página de vidasenred.com pues va de maravilla. O sea que. Estoy súper contento con el desempeño de, del equipo y con la calidad del equipo. Aquí la, quizá el, el interrogante mayor sea si se puede vivir con lo, sin los Google Service, sin los servicios de Google. Y amigos, sinceramente, creo que sí. He encontrado aplicaciones para mí, Obsidian, aplicación esencial. Muchas aplicaciones desde el navegador las tengo solucionadas. Es que el navegador que yo uso, Microsoft Edge, que lo uso aquí. O sea, yo no uso el navegador que viene por defecto, pero sí uso Microsoft Edge. Ahí viene. Y, y la verdad es que pasa como con los Chromebooks, ¿no? Habiendo tantos servicios web, habiendo un navegador web, casi todo lo hacemos desde el navegador web. Pero bueno, he instalado Telegram. Fantástico, fluido, todo va de maravilla. Eh, Luego os luego voy a comentar pues, más cositas que tengo, que estoy utilizando. Radio Droid, Microsoft, Office 365, aplicaciones de archivos, aplicación del, de Outlook, el cliente de correo electrónico de Outlook, el escritorio de remoto de Anidesk, VLC para la reproducción de vídeos, Obsidian, hecho de menos una sincronización de carpetas, pero daré con ello. Hay una aplicación que se llama Folder Sync, que me permite sincronizar, es decir, descargar y sincronizar carpetas completas de mi nube, de OneDrive. Y eso está muy bien porque si quiero leer los relatos en los que estoy trabajando con Obsidian, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Eh, uso mucho Word. Pues, por ejemplo, este domingo, hoy cuando estoy grabando este vídeo, que es domingo, pues tenía que dar una charla y, y me he estado repasando las notas de mi charla con Microsoft 365 de Office, con la aplicación de Word donde tengo mis notas en modo visualización y va de, de maravilla ¿Repositorios? Pues le he instalado dos F-Droid y Aptoide con lo cual súper bien así que os voy a dejar algunos vídeos más eh, no os vayáis, os voy a dejar también eh, Screen Recorder os voy a dejar algunas capturas de vídeo pero desde la misma Huawei a ver qué os parece ¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Mirad que tengo aquí, mientras tengo la lechuga en remojo limpiándose, saludad amigos que me acompañéis aquí tenéis el Huawei MatePad emitiendo en directo por YouTube eso sí, no desde la aplicación de YouTube, ya que Huawei no tiene buenos tratos o mejor dicho, Occidente no tiene buenos tratos con Huawei así que estoy usando el navegador Microsoft Edge que... Que ellos no tienen reparos en negociar con los chinos que no violan, que no respetan nuestras patentes. Eh, así que, dice Julián Ram, te recomiendo la película cuando el destino nos alcance. Es de las que te gustan. Ah, gracias. Pues aquí están algunos amigos como Cristian Geraldo, Julián, que nos acompañan en este chat en directo. Mientras estoy emitiendo y haciendo un poquito de cocina con esta increíble, interesante tablet. Huawei MatePad. Una tablet con un formato muy, muy orientado al portátil. Uy, no, no. Se está volviendo loca. Pero que me gusta el aspecto... Me gusta el rendimiento de la tablet... Siendo una, una tablet barata. Así que... Buen equipo. Muy interesante. Y los demás, de momento, parece que lo ven bien. ¿eh? Aunque está haciendo menos contrastes de luz curiosos. Aquí tenéis... Aquí tenéis Petal Map Y aquí tenéis... ¿A dónde vamos? Pues aquí tiene pues otros servicios... Que si de alquiler, que si booking, que si de transporte. Te dice las rutas de transporte, metros y demás. Tus contribuciones, publicidad de las zonas a las que vas. Y bueno, y si quieres información me voy a ir a Tineo. Tineo, España, medir. ¿no? O indicaciones, cómo ir de Tineo tal. En Los mapas, esto va bastante bien. La aplicación es, pues, a lo que estamos acostumbrados y además te dice eh, los locales de la zona. Obviamente, Street View no te dice, no, no te dice, <ríe> no te dice fotos de la zona. Que eso sí está chulo que tiene Apple y, y Google. Pero te sirve como navegador, es decir, puedes decirle, quiero ir de tal sitio a tal sitio Y quiero ir en coche, en transporte, en taxi, caminando Que tiene una, tiene una animación, qué chulo O en bicicleta e ir a la animación, mueve los pedales y frena Y el metro, así sale un, gente subiéndose al metro ¡Ay, qué chulo, qué bonito! Pues mirad, los de Huawei se lo han currado y le han metido esta aplicación que se llama Petal Maps, que está bastante, bastante chulo. Así que bueno, estas son aplicaciones que tengo. Muslim Pro. Esto es una, esto es una cosa que, como me da mucha curiosidad el tema de las religiones, pues esta es una aplicación para musulmanes que te, te tiene una. Eh, te puedes controlar los rezos. Hacer tracking, registro de los rezos. Eh, tienes el Corán para leerlo o escuchar la, la recitación del Corán. Y también tienes una brújula para, que te indica en, a dónde está la meca, en qué dirección está la meca. Y así puedes poder orar islámicamente. Muy, muy interesante. Eh, yo que sé, aplicaciones de lectura y de cómics. Tengo un montón de aplicaciones de lectura. Aquí tenéis YouVersion. para mí súper importante. Y esta aplicación que se llama Redler. Pues esperad, voy, a, voy a quitar aquí el cargador. Es una aplicación que vale para libros, pero también vale para leer cómics. Este está genial. Este está genial para leer cómics. He probado algunas que no iban muy bien, pero es que esta va fenomenal. Y este tamaño de tablet para leer cómics sí que me resulta interesante porque es un formato libro. Que puedes leer fácilmente en el metro. Entonces, esto no es un iPad mini. Es más grande que un iPad mini. Aquí tenéis un iPad mini con la funda que me regaló un muy querido amigo. Pero... Eh, tiene este formato de libro. Quizá más largo, más formato de pantalla. Y es genial para, para leer. Esto me, me encanta, me, me mola muchísimo. Muy bien. Pues si es que realmente llegamos que dices, pero qué cojones hago aquí si estoy en un puto coche, expuesto Lobo Estepario cualquier día me pasa cualquier cosa. Amigos ¿Qué hago aquí? Aquí tenéis ¿Aquí? a Lobo Estepario pero Estoy en España por mis papás porque no quiero abandonarlos porque sé que si me voy de España definitivamente igual no pueda volver a entrar y a lo mejor no les vuelvo a ver nunca más si no ya moviese Bueno, aquí tenéis a Lobo Estepario reproducción en segundo plano de vídeos para mí una tablet es muy importante que tenga reproducción en segundo plano. Por cierto, eh, bueno, eh, el iPad, magnífica tablet, tablet de lo mejor que hay. Pues sí puedo escuchar vídeos con la tablet apagada, pero no tengo la ventanita emergente, que esto sí lo tiene. Aquí hay hay dos aplicaciones. que son New pipe que la verdad que se ha vuelto uno de mis muy mejores amigos, que diría Forrest Gump. New pipe me permite ver vídeos de YouTube, ver vídeos en ventana emergente, ver vídeos con la tablet bloqueada y Odyssey, que tengo aplicación de Odyssey fuera de, de las aplicaciones de, de la Google Store. Así que... Eh, ¿Se puede vivir sin la tienda de aplicaciones de Google? Eh, mayormente sí, porque precisamente esta aplicación, o sea, esta tablet, aunque no tiene la tienda de aplicaciones de Google, tengo la tienda de aplicaciones de Huawei, que, que dentro de lo que cabe, pues bueno, tiene, tiene montones de aplicaciones. tienes la aplicación de Hacienda, de la agencia tributaria. Noticias de China, muy importante. Acércate a China, Move it. Viber, ¿os acordáis de Viber? Eh, Aliexpress, como, como no, el navegador de Opera, en fin, el Líder, la aplicación es muy de España. Evox. Evox está por aquí. Yo le he puesto la navegación por Hepstos por, por no tener eh, los iconos abajo ocupando espacio. Y luego tengo la aplicación también de F-Droid, que me parece una aplicación maravillosa, f -Droid. Aquí es donde he instalado la de Odyssey. Estaba buscando Odyssey y está aquí en f -Droid. Eh, También tengo otra, otra tienda de aplicaciones que es la de Aptoide, Aptoide donde hay mogollón de cosas. Entonces, bueno, eh, de momento, claro, muchos juegos, claro, la gente utiliza muchísimo los juegos. Y para mí el tema de juegos no es tan importante. Tengo la aplicación, eh, aunque es que apenas juego juegos. Office 365, que es una versión de Office, que tiene todo menos eh, eh, OneNote. OneNote no lo tiene. Pero aquí está la aplicación de Office, que va bastante bien. Y una cosa que, tiene, que me gusta es que a veces estoy eh, repasando mis notas de un, de un mensaje y tengo la aplicación de vista es una aplicación que te permite leer y, y sin necesidad de tener que edificarla y cambiar el tamaño de la letra ahora me va, a lo mejor este, esta versión no lo tiene bueno pues, esta versión no lo tiene pero eh, la versión de Word normal porque esta es una especie de Office 365 eh, la versión de Word normal sí te permite aumentar la letra esta no Office 365 no, pero bueno, me permite leer, me permite coger un documento de texto y leerlo como si fuera un, un libro. Voy a quitar el leer, le voy a dar a editar, aquí está la opción de archivo, y bueno, ahora dudo de si es la versión de Word completa, bueno, completa de Android, que, que, que es una versión también reducida, o es.. Eh, simplemente Office 365 es como una especie de versión web no sabría decir hay aplicaciones como Radio Droid que me encanta me... es una aplicación de radio Estos, estas cosas sí las uso, las, las uso muchísimo Radio Droid te permite eh, escuchar la radio en montones de radio online aquí tenemos Radio Túnez Internacional Bonita radio, ¿verdad? Las que tienen más clic Esta tiene mucho click Island Funk. Radio Menchi En Indie Es una radio que emite En Indie Música India Electrónica bueno, también están las emisoras españolas. ¿eh? Todas las emisoras de radio. Esta sí la uso mucho. Está bastante bien. Y bueno, fijaos, el, el, el launcher de Harmony OS. Tiene aquí reproductores incrustados. Bueno, esto es un Android en el fondo. Y aquí tengo tres. Radio Droid. Tengo New Pipe. Y tengo Odyssey. Con global globo estepario que cuenta que lo han echado del corte inglés de Campos de las Naciones. Ah, y Telegram. Entonces, bueno, esto me resulta útil. Anidesk, Anidesk. Yo sí utilizo Anidesk. Gestores de archivos. Obsidian. Esto para mí sí es importante. Y ahora me falta, una cosa que me falta, que eso no lo he encontrado, lo tengo que buscar, es la sincronización de carpetas. Porque la sincronización de carpetas sí me permite... Eh, descargar carpetas completas de OneDrive a mi tablet, eso lo tengo yo en la Samsung S8 que la Samsung S8 sí es mi tablet principal, esta es una tablet secundaria que no sé si terminaré vendiendo, por cierto por cierto también, que eso no lo he comentado, voy a abrir dónde está Microsoft Edge, aquí este mediodía estaba eh, estaba preparando la comida y y, pues, me puse a, a emitir un directo. Pero, claro, yo no tengo la aplicación de YouTube Premium. Por lo tanto, no puedo usar la aplicación de YouTube Premium y no puedo hacer directos en YouTube Premium. Pero, bueno, muchos navegadores sabéis que tienen la función de eh, ver eh, la página como un sitio móvil o como un escritorio, como si fuera un PC. Microsoft Edge, igual que muchos otros navegadores, tienen la opción de ver... Como si fuera una vista de página. Pero versión escritorio. Así que desde. Desde. Desde el navegador. ¿Qué tal, amigos de en y también amigos de Jesús en Internet. Me he puesto aquí. Y he hecho una emisión en directo. Desde la Huawei, desde mi cocina de la Huawei y esto está grabado y emitido en directo desde el navegador de la Huawei que por cierto, seguramente para muchos de vosotros eh, no sabréis distinguir la aplicación de YouTube entre, y esto que está diciendo es decir, si yo os enseño esto y os pregunto ¿Qué estáis viendo? ¿La aplicación de YouTube o estáis viendo el navegador reproduciendo la, la aplicación de YouTube? No sabréis decirme, ¿verdad? Pues al final la pregunta es, bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? Eh, claro, lo cierto es que a la hora de emitir un directo no va igual de, de fluido el streaming con, con la aplicación de YouTube que con el navegador esto me ha pasado a mí con la con la surface consume datos es mayor y, y todo lo demás entonces bueno no no es lo mismo y eso sí me fastidia pero bueno y aquí tenéis eh, que parece youtube pero en realidad no es youtube es esto Facebook. Bueno, yo no tengo aplicación de Facebook, seguro que hay aplicaciones que puedo instalar, pero es que ni me he molestado instalar, porque de hecho tampoco utilizo la aplicación de Facebook, ya que para Android está fatal. Pero uso el navegador. Hasta hace poco estaba usando, pues eso, el, el navegador para ver los vídeos de Lobo, pero ¿qué pasa? Que, que estas cositas no me permiten reproducir vídeo en segundo plano. Ni me permiten tener una ventanita flotante. Eh, yo. Este esta es una, Este es un tema que estoy escuchando. Es un tipo de música de ambientación. No quiero poner mucho que luego me. Entonces lo, lo estoy reproduciendo. Pero si ahora yo cambio aquí. Deja de irse. Deja de irse y no puedo reproducirlo. Pero si utilizo New Pipe. Con New Pipe sí que puedo coger eh, cualquier vídeo y, y ponerlo. No quiero poner aquí, yo qué sé, cualquier cosa. Vamos a poner a este tío, Greg. Hola a todos, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y aquí tenemos al muchacho este. Y ahora sí, lo puedo poner. Bueno, sigue sonando. Sigue sonando, puedo escucharlo. Y si quisiera ponerlo en segundo plano, o, o emergente, le puedo decir emergente. Y tengo el vídeo emergente. Esto no lo tiene YouTube. Esto no lo tiene el iPad. Pero sí lo tiene la Huawei. Sí si lo tiene Android. Y sí lo tiene NewPipe. Lo que no he conseguido que funcione... Y no sé por qué, y creo que esta tablet quizá no lo tiene, quizá porque sea el modelo inferior, es pasar la imagen al escritorio. No lo he conseguido y creo que no lo tiene. Voy a seguir investigando, pero ya he probado, he probado con varios adaptadores. Este es el malo que tengo, que este me funciona con todo. Me funciona con la Surface, con la S8, con el iPad, pero con la Huawei no me funciona. Así que, bueno, primeras impresiones. No llevo ni 24 horas. Ah, por cierto, esto sí que está súper bien. Espera, voy a quitar esto. Voy a cerrar el vídeo. Salimos de aquí. Petal Maps. Petal Maps. <ríe> hay un buscador que se llama Petal. Bueno, esta es una aplicación que yo no sé si es de Huawei o es una aplicación china. Pero esto es un, una especie de, de mapas y navegación por turnos sospechosamente parecida sospechosamente parecida a, a Google Maps lo abro, algunas cositas más en cuanto a hardware cosas que me han gustado mucho de, de este equipo el peso, súper ligero la construcción que aunque es plastiquete por cierto, ha pegado una caída espectacular y no se ha hecho nada muy ligero eh la calidad de la pantalla. Me gusta muchísimo la calidad de pantalla. Se ve todo muy bien. Se ve todo súper fluido. Eh, y el sonido. El sonido me parece muy muy bueno. Eh, por desgracia, no muchas tablets pues, tienen sonido de calidad. Este tiene altavoces por aquí y por allí. Cuatro a cada lado. Muy buen sonido. Eh, así que buena pantalla, buen sonido. Buena fluidez de todas las aplicaciones. El tema de la pantalla dividida me parece muy chulo. Y la pantalla flotante. Un concepto, eh, un concepto muy chulo. La pantalla flotante. Donde puedes tener pues yo que sé varias cosas que puedes tener aquí abiertas. Eh, una pantalla flotante. También puedes eh, dividir la pantalla. Es decir, puedes coger una aplicación y decir... Venga, voy a abrir... No sé, los archivos. Y tienes aquí... Fijaos, tengo una ventana flotante. Que esto es lo que usaba antes de tener New Pipe. Pues estaba escuchando esto. Que la tengo la música funcionando. Aquí tengo una, aquí tengo una ventana. Aquí tengo otra ventana. Con lo cual el modo pues está muy bien. Y muy fácil de redimensionar. Esto indudablemente es útil, es sumamente útil. Lo puedo minimizar, que lo tengo aquí, minimizado, lo veis, qué chulo, ¿eh? Puedo salir de aquí, aquí tengo la aplicación minimizada y le tengo que pillar el punto y aquí tengo pues las distintas cositas que, que quiero ver. que tenía aquí que era el calendario no ver, lo de archivos aquí lo tengo ja. puede tener una puede tener otra flotante creo que son tres las que tenía que podía tener flotantes este y otro navegador no son dos solo puede tener dos ventanas flotantes y la pantalla dividida pero eso sí es sí es chulo añadir a la pantalla principal el navegador añadir ah mira aquí está en fin, me, me gusta mucho la interfaz. Me parece útil, útil de manejar. La respuesta táctil del teclado también me parece muy útil. Y lo que estoy explorando ahora, y eso sí me está sirviendo para aprender, es pues, las aplicaciones que existen tanto en la tienda de Huawei como en otros repositorios que existen. EFedroid, eh, la otra que os he dicho, la de Aptoide, que es otro repositorio muy bueno, más comercial que Fedroid, que son aplicaciones libres, eh, y se pueden, se pueden se pueden hacer muchas cositas, por ejemplo, yo aunque no tengo la aplicación de OneDrive instalada, pero tengo un acceso directo de OneDrive que es a web app, con lo cual abro OneDrive y descargo, por ejemplo, los cómics que tengo en blanco y negro, libres de derechos de autor, pues los tengo ahí, accedo y los descargo, y eso sí que me resulta sumamente útil. Y aquí toca hacer un poquito de ejercicio, así que vamos a llevarnos el equipo para ponerlo mientras le damos a los pedales y le damos a los hierros. Modo vertical, modo horizontal Odyssey y esa cantidad de material la más de curioso que tiene la Huawei MatePad 10.4. Pues una primera captura de vídeo de la pantalla, aunque el audio lo he añadido después. El audio no es de la tableta y podéis ver el, el sistema de ventanas flotantes. Por un lado, eh, la ventana de vídeo que tengo abierta está, es de la aplicación NewPipe, que permite la opción de ventana emergente NewPipe, eh, que es un cliente de YouTube que está disponible en Android y en varios repositorios. Pero luego, aparte de, de la ventana flotante que tengo que eso para mí es muy útil porque uso YouTube para escuchar música. Pues tengo eh, el navegador y tengo otras ventanas flotantes. Ahí veis a la derecha que tengo Telegram eh, flotando en el aire. Y, y cómo pues puedo ir... Estoy jugando un poquito. Estoy ahora mismo viendo cómo pongo la aplicación flotante. Veis que se me ha iconizado Telegram, con lo cual la puedo iconizar, llevarlo a un lado, a otro, vuelvo al escritorio, paso a la opción multitarea... Hablo, abro el navegador, que es eh, Microsoft Edge. Eh, paso a la multitarea porque tengo conectado el teclado, que eso obviamente no lo veis porque solo es una captura de la pantalla y puedo hacer el, el Windows Tab o Alt Tab para hacer. Aquí veis que tengo en la pestaña lateral dos ventanas emergentes que puedo iconizar o las puedo abrir las dos. Creo que es el límite, es decir, que no puedo abrir más eh, la, la tablet tiene un sistema de gestos muy sencillo, veis que no tengo de hecho los famosos botones de Android de abajo, los tres iconos para multitarea atrás o panel central simplemente tengo iconos de gestos que es arrastrar de izquierda a derecha o de abajo a arriba para hacer pues, lo que es la multitarea o pues eh, pasar la multitarea o eh, si pincho y arrastro desde la derecha pues tengo las, las ventanas esas ventanas eh, flotantes, que, que puedo marcar las aplicaciones o dejarlas pendientes, un sistema interesante un sistema novedoso bien por Huawei eh, Qué pena, qué pena que, que se hayan retirado que, que haya retirado su apoyo Android, pero esto sin duda pues enriquece la competencia cosa que le viene muy bien a Google para que no se duerma en los laureles. así que acabo este vídeo y ahora voy a pasaros con otro vídeo que está grabado un par de días después con algunas impresiones más otro screenshot Qué tal gente, pues aquí estoy con la tablet es tercer día y he personalizado un poquito esto. Aquí tienen las noticias estas de actualidad. Esto es como lo que tiene Samsung. No me entusiasma las noticias. Quizás se puedan, quizás se puedan personalizar un poco más. Pues puedes poner favoritos, aplicaciones, tendencias y cosas de estas, pero no, no me entusiasman. Realmente lo que sí que tengo son dos, dos escritorios, a ver, fuera, fuera, tengo dos escritorios, este es el principal, donde tengo colocadas algunas aplicaciones que sí que utilizo con frecuencia, como por ejemplo, aquí veis que en la barra, en la barra de navegación tengo Microsoft Edge, y aquí tengo, pues, algunos vídeos. Eh, el funcionamiento de del navegador, pues, es realmente bueno. Funciona súper bien. Eh, aquí tengo archive.org. Y eh, veíais que tenía una pestaña abierta de Odyssey, pues, eh, sí, pero ya no lo uso, ¿por qué? Porque aquí en la barra de tareas tengo la propia aplicación de Odyssey que ya sabéis que es una aplicación, una especie de YouTube alternativo con un montón de vídeos que en otros sitios pues quizás estarían censurados en YouTube estarían censurados y que aquí pues, pues son... Son permitidos, ¿no? No, no, no existen tantas restricciones. Esta es mi cuenta de Vidas en Red, en Odyssey, que la tengo enlazada con la de YouTube, pero en la que tengo también vídeos que no suelo subir a, a YouTube. Hay publicaciones que las tengo subidas a Odyssey. Es una forma de, de premiar a aquellos que me seguís en Odyssey. Y siempre tengo, pues, vídeos, por ejemplo, este, este de aquí que pone desde la Fire, pues es un vídeo que subí desde la Amazon Fire HD8. Y otros son vídeos que, que están replicados de, de YouTube, es decir, Odyssey descarga esos vídeos, pero otros sí que son contenidos en exclusivo. Y que tenéis a luego este pario, que lo han echado del campo de las naciones de de aquí de Madrid, del, del Corte Inglés de Carpo de las Naciones, porque se ve, se ve que se puso a hablar con, de las vacunas con una señora y a darle consejos médicos. Sí, sí, a darle consejos médicos. Y, y bueno, ya sabéis cómo es él. Seguramente estaría hablando en voz alta y tal. Él dice que estaba hablando respetuosamente y que simplemente lo echaron porque llevaba media hora hablando con una señora. Pero que hubo gente que se quejó y... Y le pidieron que salieran del, del centro comercial. Conociéndole, conociéndole que a él le gusta dar la chapa, le gusta hablar a los policías, a los empleados de gasolineras, a los del camping, a los vendedores de los supermercados, pues se puso a hablar para todo el mundo. Vamos, yo no estuve ahí, obviamente no puedo, no puedo afirmarlo, pero estoy seguro que, que eso pasó en buena medida. Bueno, ¿qué más cosas tenemos aquí? Pues... De, por cierto, dentro de repositorios pues aquí tengo otros repositorios esta es la App Gallery de Huawei por supuesto muchísimos juegos pero dentro de aplicaciones aquí ponen aplicaciones que nos gustan tiene muchísimas aplicaciones eh, incorporadas algunas que no conocía obviamente seguramente que están en la, en la aplicación de la Google Store pero mirad, aquí tenéis mi Carrefour A3 Player, Dazón Evox la de Orange ejercicios en casa, Just Eat Cody, está aquí Cody la del Versca, la de mi Yoigo. por ahí también vi la de Vodafone, Vodafone TV bueno, aplicaciones de Banca, Bici Madrid lectores Hombre, estoy gratamente sorprendido por la cantidad enorme de aplicaciones que hay. La de Sanitas. Bueno, muchas, muchas, muchas aplicaciones. Cuando hice la instalación me llamó mucho mucho, me llamó mucho la atención eh, que, claro, me imagino que esta tablet de Huawei por precio y por, por mercados pues está muy metida en temas de, pues yo que sé, Rusia, Asia, Sudeste Asiático, eh, Medio Oriente. ¿Por qué? Porque encontré un montón de idiomas que salían como idiomas principales que no precisamente, pues son idiomas muy mayoritarios. Bueno, este es la, el repositorio de Huawei. Este es el de Aptoide, que es bastante comercial. Aquí hay muchas cosas. Es una pena porque, claro, si tienes aplicaciones compradas en Google, por ejemplo, yo tengo aquí una que uso... Para mí ya se me ha vuelto imprescindible. Y la tengo comprada, ¿eh? Yo tengo bastantes aplicaciones. Bueno, bastantes. Tengo algunas aplicaciones, sobre todo las que yo considero útiles. Pues prefiero comprar una aplicación sin anuncios para así, pues, pues apoyar a, a los creadores. Por ejemplo, mira, un una sincronización de Google Calendar y yo tengo una aplicación de sincronización de carpetas con la que tengo sincronizadas carpetas de OneDrive y que aquí, pues, por ejemplo, pues no veo Veo aplicaciones de sincronización, pero... Hay, hay gente que hace una aplicación y luego no se preocupa de explicarla entonces se ve que son de glucosa y de historias una aplicación de tipo médico esta es Fdroid, que aquí lo que hay principalmente son aplicaciones libres pero esto es una bendita maravilla porque hay muchísimas pero muchísimas aplicaciones ¿eh? reproductores de podcast de vídeo, de finanzas personales montones de aplicaciones, juegos libres también quizás lo que menos hay son juegos, por eso me interesa tanto porque hay aplicaciones muy muy útiles yo por ejemplo la aplicación de radio que utilizo la tengo descargada desde aquí, de, de F-Droid es un administrador de archivos veis que no tengo los botones de navegación porque Huawei me da la opción de utilizar gestos tengo la de Outlook, que no quiero abrirla para que no veáis mis correos. Esta de RadioDroid, radio Droid, que es una de emisoras de radio. Y hay montones de emisoras de radio. Esta que la enseñé el otro día, Petal Maps, Petal maps que es una aplicación que, que es un navegador de, de turnos y está súper súper bien. Bueno, esto ya sí que no lo sabía Que tiene 3D Bueno, no sé cómo estará conseguido Pero mirad Aquí está Tocha Rance Tiene 3D Lo que no se ven ve los edificios, solo se ven Los contornos Pero oye, mola bastante, ¿verdad? Puedes contribuir también me parece curioso, ¿no? Esta es la opción de ajustes de la tablet que la puedes sincronizar con tu cuenta de Huawei Bluetooth, aquí donde pones redes móviles es compartir Internet, que no sé yo por qué que compartir Internet puente WiFi, fi puente Bluetooth super dispositivo más conexiones herramientas de Pantalla, temas, fondos de pantalla, iconos, supongo que estos son los paquetes de iconos, el estilo de pantalla, el cajón de aplicaciones, la batería, temas de seguridad, Gestión de contraseñas. Por cierto, el desbloqueo de esta tablet es principalmente por detección de cara. Y es muy, muy bueno el la detección de cara. Mientras que a lo mejor un iPad mini no, no te ofrece la detección de cara, esta opción sí. Aquí tengo Telegram. En fin, la verdad es que está bastante completo. Telegram lo tengo aquí integrado. Muy bien. Newpipe. Newpipe pues ya lo he comentado. ¿no? Newpipe es el YouTube que me permite reproducir en segundo plano, está muy chulo porque puedo tener mis suscripciones, mis canales, verlos, verlos en segundo plano, descargar los vídeos, New Newpipe es una aplicación esencial. La de calendario, pues bueno, la de calendario todavía no la he podido sincronizar con mi cuenta de Hotmail bueno, tendría que investigar un poquito más aquí tengo OneDrive, que OneDrive realmente es una, es una web app es decir, cuando lo di aquí a OneDrive lo que se me abre es, parece que se está abriendo la aplicación, pero en realidad es el navegador, Esta es mi cuenta de OneDrive con cuestiones que tengo por aquí así que bueno, ¿qué os parece? si ¿Os gusta que haga más vídeos de este tipo? Pues comentádmelo. Juegos todavía no tengo. Sé que hay juegos por ahí. Y de hecho vienen aplicaciones preinstaladas. Pues Por ejemplo, bueno aquí vienen herramientas, un Game Center, una brújula, aquí es de entretenimiento el TikTok, noticias, aplicaciones de negocios que, aparte de, de la de ADECO, porque conozco la empresa, para lápiz óptico, herramientas en apps principales, mira, tiene Filmora Go, tiene Canva y tiene VPS Office que no la he abierto pero bueno, parece que viene preinstalada, con lo cual bueno, aquí te dice para usar la prueba gratuita no la quiero usar tiene almacenamiento en la nube bueno, qué curioso que es la, la aplicación, ¿no? Anides, Obsidian, fue un fundamental gestor de archivos bueno, muy muy interesante así que bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo ¿Qué tal amigos de Vidas Unready Ready Facción Rebelde? estoy grabando con la Huawei MatePad la antigua con la cámara frontal de momento algunas sensaciones mixtas, ya no tanto por las aplicaciones, sino por ejemplo cosas tan absurdas como la proyección de pantalla en un monitor externo que yo pensaba que iba a funcionar bastante mejor y de momento llevo dos Docs probados y ninguno funciona.